Bueno, la verdad que el curso es buenísimo. Eh, nosotros, se podría decir que tuvimos la suerte de ser un curso reducido, entonces era como más personalizado la, la, la clase, pero no perdíamos eso de interactuar con otras personas. La verdad que el curso eh, eh, tiene mucha buena onda, este, se aprende mucho, la verdad. Las ventajas que trae tener este certificado es, eh, a la hora de conseguir un trabajo, por ejemplo, o a la hora de buscar alguna beca o, o algo en la facultad la verdad que recomiendo mucho este curso como dije es más accesible y vale la pena Well people come here to prepare for the first certificate Where en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED That's right de yes. diez